¿Qué tal? Hola de nuevo a todos y todas. Vamos a ver en este vídeo un último caso, el más complicado que se nos puede presentar a nosotros de momento, donde aparecen dos radicales, pero en un solo paso no los vamos a saber eliminar. Necesitamos dos pasos para eliminar los dos radicales. Como siempre, si tengo dos radicales, lo que hacemos es poner uno a cada lado del igual. Bueno, pues vamos a dejar aquí este, por ejemplo, y al otro lado del igual pasamos este que está restando, sumando, perdón, pasa allí, restando, 3x menos 2. Ahora, para eliminar un radical, pues yo pienso, tengo que elevar al cuadrado y al otro lado también, ¿vale? Y operamos. Efectivamente aquí, este radical se me va con el cuadrado. Pero aquí tengo que hacer el cuadrado de una resta, que es un producto notable. Recordemos, cuadrado del primero, 4 Menos el doble del primero por el segundo, 2 por 2, 4 y por el segundo. ¿Quién es mi segundo? Sumando aquí todo esto, raíz de 3x menos 2. Más el cuadrado del segundo, es decir, raíz de 3x menos 2, todo ello al cuadrado. Operamos y vemos qué pasa. 4 menos 4 raíz de 3x menos 2. Más este cuadrado con esta raíz, efectivamente se va, y me queda aquí 3x menos 2. Bueno, vamos a seguir arreglando cosas y a reducir todo lo máximo posible. Y me va a quedar una ecuación ahora ya con un radical solo, que en un siguiente paso lo voy a poder eliminar. Aquí me quedan 1x menos 3x. Lo voy a hacer, para que no nos confundamos. Este 2 me pasaría allí sumando... Perdón... Este 2 que me pasaría allí sumando y este 4 que me pasaría restando. Y aquí me queda menos 4 por la raíz cuadrada de 3x menos 2. ¿Vale? Aquí me quedan menos 2x menos 2 igual a menos 4 raíz de 3x menos 2. Bueno, aparece aquí una cosa especial que en este caso nos ha salido así porque hemos despejado hacia acá, si hubiéramos ido hacia el otro lado no hubiera pasado nada, hubiera quedado todo normal, y es que toda la ecuación es negativa. Para que quitarnos esos negativos, si cambio de signo toda una ecuación, tanto a un lado como al otro del igual, la ecuación no cambia de signo, es decir, todo esto puedo convertirlo en mases. aquí no lo vamos a poner y aquí tampoco, pero este de en medio sí que debe quedar como un más y la ecuación no cambia, ¿vale? Bien, ¿qué haríamos ahora? Ahora tengo que eliminar este radical. Tengo el radical aquí y lo demás lo tengo en este lado. Pues volvemos a elevar al cuadrado para eliminar ese segundo radical. Y aquí tengo de nuevo un producto notable tan importantes que son. El cuadrado del primero, cuidado, 2 al cuadrado, 4 y x al cuadrado, x al cuadrado, ¿vale? Más el doble del primero por el segundo, 2 por 2, 4x y por 2, que son 8x más el cuadrado del segundo, que son 2 al cuadrado, que son 4. Y ahora este cuadrado de aquí, por un lado, va a eliminar esta raíz, pero el 4 también tenemos que elevarlo al cuadrado, que son 16. Y mucho cuidado que multiplica a 3x menos 2. ¿De acuerdo? Bien, nos va a salir, parece ser, otra ecuación de segundo grado aquí. Pues nada, vamos a ir operando y tenemos 4x al cuadrado más 8x, más 4, y aquí tengo 16 por 3, que son 3 por 6, 18, y 3 por 1, 3 y 1, 4, que son 48, que va a pasar aquí con signo negativo, porque aquí aquí a la, a la derecha del igual quedaría positivo. Y 16 por 2, que son 32, que pasa aquí con signo positivo cuando lo pasemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a arreglar un poquito y terminamos. ¿eh? La ecuación de segundo grado. La voy a terminar por aquí arriba, para que la veamos bien. La terminamos por aquí arriba. Tenemos 4x al cuadrado más 8x menos 48x, me van a quedar menos 40x. ¿Vale? Y 4 más 32, que eh, serían 36, igual a 0. Ahora ocurre otra cosa que me gusta que salga porque nos ayuda a practicar. Todos estos términos de esta ecuación son divisibles por 4, pues divido. Si yo divido toda una ecuación por el mismo número, la ecuación no cambia. 4 entre 4 a 1 y aquí me queda x cuadrado. 40 entre 4 a 10 y aquí me queda menos 10x y 36 entre 4 a 9. Solucionemos esta ecuación de segundo grado y tendríamos en principio las soluciones de aquí que debemos comprobar. Bueno pues aplicamos nuestra fórmula x igual a menos b que es más 10 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado que son menos, 100 al, menos 10 al cuadrado que son 100 menos 4 por a que es 1 y por c que es 9. ¿vale? Y 2 por 1 que es 2. 10 más menos la raíz de 100 menos 9 por 4 que son 36, ¿eh? aquí me va a salir signo negativo, menos por más menos y 9 por 4 36 partido de 2. Bien, la raíz de eh, 100 menos 36 es la raíz de eh, 64 que es 8 y aquí queda 10 más menos 8 partido de 2 que si lo hacemos es 18 por un lado entre 2 a 9 y 2 entre 2 por el otro lado igual a 2 entre 2, perdón, igual a 1, ¿vale? Voy a escribirlo, 18 partido de 2 igual a 9 y 10 menos 8, que son 2 partido de 2, igual a 1. Lo hacemos despacito y mejor. En principio parece que nuestras soluciones vayan a ser x1 igual a 9 y x2 igual a 1, ¿vale? Vamos a ver si efectivamente funcionan. Vamos a probar esta primero. Donde hay una x pongo un 9, a ver qué pasa. Raíz cuadrada de 9 más raíz cuadrada de 3 por 9, menos 2, igual a 2. La raíz cuadrada de 9 es 3. La raíz cuadrada de 9 por 3 son 27, menos 2, 25, igual a 2. La raíz de 25, ¿cuánto es? 5. 5 y 3 son 8, que no es igual a 2. Esta solución no sirve porque no se cumple dentro de esta ecuación, ¿vale? Está todo correcto aquí, pero resulta que no me vale como solución. Por eso hay que comprobarlas. Y ahora vamos a comprobar la otra solución a ver si funciona. Donde hay una x, pongo un 1, raíz de 1, que va a ser 1, ya lo pongo directamente, más la raíz cuadrada de 3 por 1, que es 3, menos 2, eso tendría que ser igual a 2. Aquí tenemos un 1 más la raíz de 1, que es 1, igual a 2. En este caso sí se cumple y por lo tanto mi única solución válida para esta ecuación sería x igual a 1. ¿Vale? Como ven, hemos quitado estas dos raíces en dos pasos y luego al comprobar nuestras soluciones, una de nuestras soluciones, porque nos habían salido dos posibles, pues una no es válida porque eh, no cumple o no satisface la ecuación original y es muy importante hacer esa comprobación siempre.